Como cada jueves, a nuestro compañero Ramón Antigua Brito. Señor, saludos. Hola, jóvenes. Disfrutando del de ambiente, ¿verdad? El mañanero, que la temperatura agradable. Y hay una temperatura muy agradable a partir de mediados de diciembre del año pasado. Muy buena. Así es. Janelli mm -hmm. mostraba ahorita unas fotos. Eh, de Constanza, esa de En Vallenuevo. Ah, en Vallenuevo Vallenuevo está. Y, y yo le decía de cómo, cómo está Boston y una parte de <risa> Estados momento. Eh, sí. <risa> yo, yo espero Allí. que para el fin de semana de la Alta Gracia, que creo que lo que cae se convierte en un fin de semana largo. Extra largo. Yo espero que esté frío en, en Jarabacoa. Ah, okay. Eso sí. quiere decir, sin sí, más preámbulo, habrá exactamente visita. Uh -huh. En la ciudad donde siempre es primavera que es me, me llevan ¿Eh? Me llevan Un, Ant, interca un intercambio okay, okay. Antigua La politización de la educación Y el negocio de la de Versus el negocio De la ADP Bueno, digo ah, Está duro y culvero eh, Mañana D Diría Nelly y, y, y, y ¿qué es lo que, ¿Por dónde que viene? ¿Eh? <risa> Miren, seguir usando esto Señores más de 14 mil personas en una semana Infectados uh -huh. Él no mata, disque Pero si usted no tiene otra cosa uh -huh. sí, Si usted está cojo y no tiene muleta con un, Lo empujan con ese dedo Miñique y se cae Ahora yeah. si usted tiene sus dos pies Y está agarrado a un, a, a, a un estante usted no lo A usted no lo empujan No lo tumba Entonces si usted le, no tiene nada Si usted no tiene nada Ningún problema de salud Probablemente le pase como una gripe pero si le encuentra esa gripecita con alguna otra afección. O si usted no está vacunado. O si usted no está vacunado, mire, sí. se lo lleva porque se lo lleva. Entonces hay que cuidarse. Y lamentablemente la gente no está usando la funñilla mascarilla. Y todavía hay problemas para vacunarse. Incluyendo a profesores adscritos al ADP <risa> ¿Eh? que no se, que, eso, que, dicen que no se van eso, a, a vacunar eso solo y no se lo que, han vacunado. Eso solo que se resistieron, entonces, ¿y por qué. Bueno, mira. Eh, cuando titulamos le decimos que eh, sería por donde trataríamos el tema de la DPM Hoy no hay clase en las escuelas públicas del país Este es un país tan, tan eh, estructuralmente organizado al desorden, a la disciplina, a la irregularidad Que la mayoría de los profesores de escuelas públicas, sus hijos estudian en colegios privados la mayoría de los profesores de la UAS, sus hijos, Hoy estudian no hay clase en universidades privadas. ¿Por están en un enterramiento? Porque la ADP ha establecido que no hay condiciones para los niños ir a las escuelas. Pero entonces no hay, esa ADP debiera entonces trabajar el tema de que no vayan ningún eh, eh, eh, estudiante a las escuelas públicas. Pero las universidades están dando clase presencial. La, la, las escuelas, los colegios privados están dando clase presencial con el protocolo, qué es lo que tiene que hacer la ADP como, eh, como, como instrumento, como organismo que, a, que aglutina a los profesores que son empleados públicos, que son empleados públicos, es crear las condiciones para que el Estado garantice el protocolo que establece el Ministerio de Salud Pública para evitar el contagio. Ahora, ¿qué hace la ADP que llama a sus profesores, a sus miembros, a que no asistan a la escuela? Y te repito, pero ninguna otra acción tendente a que el gobierno se sienta obligado a paralizar eso, o a crear las condiciones para que haya el aislamiento y haya la, la limitación al contagio. Y ellos colaboraran, Antigua, convertirse en pues colaboradores. Digo, colaboradores, porque lo primero es que ellos son empleados públicos. Y lo segundo es que se vanaglorian de decir que ellos son lo que los profesores que forman a los hijos de, de las familias pobres. Entonces, ¿qué me ayuda es que tú me le estás dando a los hijos? Si tú me estás impidiendo que mi hijo asista a la escuela Y le estás facilitando al hijo del millonario Del que tú dices que se está robando los cuartos de Estado que si Del que formen. tú dices que es un corrupto Tú le estás facilitando que sus hijos vayan a la escuela a, a, a la escuela privada Una pregunta, una pregunta ingenua ¿Y dónde está el negocio que usted señala? Sí, es en que, claro en, claro, en que eso le significa Primero, hay un, hay un pago sin trabajo y segundo, eso le da potencialidades para participar en negocio al, a, al dueño de ADP. ¿O tú crees que eso Había, es casual? Hay que llamarlo a ADP negociar. ADP tiene dueño antiguo? El presidente es el dueño y la directiva. ¿El dueño de Hidalgo? Claro, es el dueño de la ADP. ¿Y los accionistas son los, los...? Pregúntale a ver si el vicepresidente de ADP se atreve a emitir una opinión pública sin la autorización del, del, del presidente. No le bajan límites. Pregúntale al comité ejecutivo de aquí si puede hacer algo diferente... A lo, a, a lo que establezca el Comité Central de, de, de la ADP. Él es dueño de eso. Tan dueño que eso le sirvió de plataforma para ser diputado creo que tres veces, cogiendo el barrilito, eh, cogiendo las dos, las dos exoneraciones y se habrá dio todas las otras cosas del Entonces marzo. ahora deja la Cámara de Diputados y vuelve a... A, a... a su ADP y desde ahí arrodilla a la, a lo, a la masa pobre estudiantil de este país. ¿Dónde está el negocio? Todo estaba bien. Mientras Eduardo era diputado y estaba en el gobierno, todo no había problema en Pero educación. Pero él fue diputado siendo presidente en un momento. Él asumió sí, las sí, dos. Sí. Pero peor aún, mira cómo son las cosas. Eduardo, Eduardo Hidalgo, Hidalgo tiene 10 años, 15 años que no coge una tiza. Que no sabe de, si la tiza le cambiaron el color de blanco. Solamente defendiendo a mm. los profesores. Defendiendo a los profesores. Ay, no, pero, defendiendo, pero oye, en, en, a, a, eh, en diciembre celebró una reunión con el ministro de Educación. Y cuando el ministro de Educación lo, lo pone a hablar, estuve buscando pero pues no lo encontré, la última en, encuentro de Eduardo Hidalgo con los dos dueños, el dueño de, de, del Ministerio de Educación y el dueño de ADP. Juntos. Cuando el dueño de educación, del Ministerio de Educación le dice, eh, eh, el dueño no, eh, el, Suena señor ministro, la palabra. Señor ministro, el señor ministro. señor ministro. Que usted, a todo el mundo le ha puesto dueño. Feo, sí, sí. Es que aquí ¿Verdad? no, que se, aquí se, no se nombra eso. a la gente, aquí se le da, se le transfiere, se le dona. Sí, pero hay una diferencia heredan, entre dueño y ministro. Heredan. Entonces, oye lo que plantea el, el señor Eduardo Hidalgo. Que ha. Era para hablar de qué hacer de cara al inicio de las clases el día 7, 8, cuando comenzaron la clase. Eso era en diciembre, la última semana. O, o el primer día, era previo, preparando el, ingre, el reingreso. El escenario. Para eh, reingresar. Y le dice, y, y cuando interviene, lo que dice que en vez de mascarilla, aislamiento, eh, eh, gel, eh, desinfectante. Escuelas que no tienen, que no tienen baño eh, Escuelas que no están pintadas, que están dañadas En vez de hablar de eso hacen para, prepararlo, sí, para prepararlo Para el ingreso, reingreso a la clase Su gran aporte en esa rueda de prensa es Que ha logrado con el ministro de educación Una entrevista con el presidente de la república Y que ellos están, van a estudiar la posibilidad de cómo ingresar y que van a hablar con el presidente sobre la pensión de los maestros, que es muy baja, y, de la, de, y del aumento salarial que se le ofreció a los maestros el año pasado, que no se le ha dado. Antigua, Eso fue lo que él planteó, en vez de hablar de, de lo que tiene que ver con las razones que ellos justifican ahora de por qué no están asistiendo a las escuelas. Antigua, pero, los, es que, pero los niños van a... Yo es que históricamente el papel de la ADP ha sido ese, eh, eh, pelear eh, por... Su eslogan es una porque, ADP combatiente. si sí, no, además es porque los combatientes eh, vivan mejor, ganen más. Pero asimismo lo es el Colegio Médico Dominicano. Usted nunca ha visto huelga, sí, por sí, ejemplo, en el caso de los profesores, para que tengan mejores escuelas, para que tengan pupitres, para que tengan butacas, para que los uh, uh, útiles lleguen a las escuelas y que los niños puedan realmente asistir a una escuela decente. Por así mismo lo es el Colegio Médico Dominicano. Usted no ha visto huelga para que arreglen los hospitales, para que tengan camas, para que tengan equipo? Pero debo decirte, Víctor, eh, solamente, Nelly, amigo televidente, que es un asunto, eh, es eh, una estructura, creada, Pues entonces, hay que creo que está eh, está formalizada, eh, no sé si en base a la ley, pero está formalizada. Desde que nosotros somos estudiantes, la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, es una institución hoy, eso no es como antes, que era un grupo de filántropos, de, de papá y eh, madre y padre de los niños que iban a lo que se les reportaba, alguna indisciplina de los hijos. Hoy es una estructura, eso es una institución. Entonces, ¿dónde está la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela? Que manden los, los, los muchachos a la escuela. ¿Dónde está el gobierno que mande los guardias que dan clase, que, uh -huh. ¿que son profesionales? Que mande los, ah, médicos, pues, que manden pues, los pues, médicos. Lo que Antigua sí. plantea es que aquí eh, todo el mundo responde a ciega, a lo ah, que son sí. lo, la, las, los intereses. Pero intereses. Ahí si se toman las acciones que es antigua, entonces ya es una represión. Entonces, sí. ¿qué, de, ¿qué debió haber hecho la sociedad, el pueblo? Bueno, mandar a los niños a la escuela y entonces obligar a, a, a, a, al Ministerio de Educación a que realmente. Eh, porque también, te digo. Alguna responsabilidad el, el, el, el también. Mini, el Ministro de Educación creo que habló, yo no sé si fue de 3 millones de mascarillas, pero hay 2 millones y medio de estudiantes. Entonces eso es un día de mascarilla. Sí. Oye, también como son las cosas, porque eso, no vamos a decir, ¿hoy? Mm. Una cosa grande, creo que fue 3, 3 millones de mascarillas. Y tres millones de potecitos sí, de, potecito de gente. Para, para enviarla a diario. No. <risa> no. No, no, dijo eso. <risa> no dijo eso, pudiera ser. Pero antigua, a, pero escuché eh, leí en la prensa hoy que ADP eh, está eh, tratando de analizar la situación ahora. Para tomar nuevas decisiones. Pero a partir del 31 de este mes, del 30 de este mes, porque uh -huh. ya ellos se fueron a la casa hasta el día 30. Pero te repito que a, va, va, eh, es si se pierde. Diría no de yo. Clase. Vamos a hacer como hizo Guzmán, creo que fue con un ministro de educación que era apellido Porrello. Porre los reinos, Porre los Que llegó a mandarle cuando eso con un maestro ganaba 700 y pico de pesos. 1981. Ay Víctor, ¿tú te acuerdas? Mil y pico de pesos, <risa> Y llegó, recuerdo que se salió en los medios de comunicación, recuerdo. como dice el, el, el Meli, Nelly, que le habían mandado cheques de un peso a profesores. Porque al no ir a la, la clase, les descontaron todos esos días. Vamos a descontar los, los, los 30 días de este mes y no le paguemos a los profesores. Además, tío, ¿A, que, a que los profesores van a empoderar si van a decir, espérese, dueño de ADP, espérese. Usted tiene sus 300 mil pesos de pensión del, del Congreso. Usted tiene 250 mil pesos como presidente de ADP. Como presidente de ADP. Y usted maneja un presupuesto de cientos de millones de pesos de ADP, de lo que le descuentan. De los 27 de los pesos que le descuentan a cada profesor. 300 y pico que cuentan le descuentan a divino. cada profesor. Usted es dueño de la cooperativa de los maestros. Porque entre, entre Camacho Hidalgo, uno apellido Filpo, y Dalgo, unos apellidos Filpo y el mismo ministro de Educación, eso es una cofradía ahí, que ellos son los que compran todo lo que lo que consumen, lo que le, le venden a, a, a, a través de la cooperativa, a los maestros. Ellos son los que compran los locales, ellos son los que compran los solares, todo lo de la cooperativa, ese grupito. Ahí está la discreción del negocio. Cinco gente. Pero Entonces, ¿verdad? ¿hacia dónde vamos? Hacia que. Aquí lo que hay que tratar es de empoderar esta sociedad, como sucedió con la marcha verde en enero de 2017. Todos tenemos hijos en las escuelas públicas. Entonces, vamos nosotros a tomar el control sí, mí, de derecho. Cuando usted decía, ¿dónde está la institución de padres y amigos de la escuela?, eh, también hay una irresponsabilidad por parte nuestra, sí. como padre antigua, porque cuando hablamos de colaborar, de eso que usted plantea, de que los maestros como institución, más que aportar y unirse a las gestiones de los gobiernos, de, de los gobiernos o del Estado para facilitar que los estudiantes puedan recibir una educación más digna, y, eh, lo, y lo que están haciendo es lo que actualmente está pasando, pero también hay responsabilidad, porque, ¿por qué los padres no mandan a los niños a la escuela cuando el gobierno, la educación ha llamado a que hay clases? Ah, van también. de manera así como los caballos cocheros, uh -huh. eh, entendiendo y haciendo lo que dicen. Sí, Dale, entonces, ¿Sabe que A mí me duele mucho la indolencia también de los gremios y de muchos docentes que muchas veces no piensan en los procesos individuales de aprendizaje que tienen los estudiantes, porque no todo el mundo aprende al mismo nivel. No. Hay muchachos que tú lo desconectas una semana y es como si empezaran el año de cero. Entonces la secuencia es muy importante. Entonces no se está pensando en esos niños que después reprueban y entonces es que el niño es malo y no se ven también las situaciones desfavorables en el clima de lo que es la docencia para que puedan tener resultados importantes. Pero mira el de, también un papel de la ADP. La ADP se confabula con Educa. Educa es el brazo empresarial del sistema educativo. Nosotros comenzamos clase. ¿Aliado? Nosotros comenzamos clase. En este país se comenzó clase por un mandato de Educa, no de educación. Por un mandato de Educa, por una presión de Educa. Fue la que obligó a que iniciáramos este año escolar que no. estamos aquí. Con la complicidad. Con la complicidad. Todo eso. De ADP. Pero el 4% aquí lo administra, y lo, y lo administra el presidente de la República, a través de OISOE, en el gobierno anterior, no el ministro de Educación. El ministro de Educación lo que, lo, lo que, lo que hace con el 4% es que recibe lo de él. Pero quien lo administra las escuelas, <coughs> quien la, la, la, la administra los recursos de eso, es el, el presidente de la República, con ese fondo. Y sin embargo, el país se ganó, el pueblo, la sociedad dominicana se ganó ese 4%, peleado. Pero lo, lo administra el, a través, el gobierno a través de educación. Pero nada de eso le ¿Y preocupa. Y tú no ve a ADP peleando por... Todavía se habla, señores, de que hay escuelas que no tienen baño. Pero antigua. Que una Pero que nada de eso le preocupa a los profesores. Porque yo no soy el único país y lo hemos dicho 500 mil veces donde los hijos de los profesores van a colegios privados. Somos nosotros. Sí. Es aquí en este país. Donde los hijos de los médicos van a clínicas privadas. ¿Entiendes? Entonces de eso no le preocupa. Entonces esa es una de las razones por las que eh, vamos a nosotros seguir metidos en este atolladero. Y entonces hay que llamar la atención de la sociedad, del pueblo, del empoderamiento social, a los fines de que nosotros tengamos eh, eh, organismos, estructuras, gremios, que real y efectivamente defiendan los intereses del país, los intereses de sus miembros. Porque debo decirte una cosa, Depende no está defendiendo los intereses necesariamente de, lo, de los profesores. La salud porque lo está que, no poniendo, se, que no se contagie. no está poniendo en riesgo. Que no se contagien. Sí, pero si viniera una, una resolución, una disposición del es Estado, del gobierno dominicano, porque no, no se contagian, pero entonces ellos mismos tienen los hijos de ellos en, lo, en los colegios privados y cuando el niño viene, va del colegio privado no, para su casa, no, hay, no se va no, a contagiar. No, que hay no hay problema. Él no se contagia. Ahí no hay problema. Los mismos que hay en la escuela pública y el riesgo es el mismo si, no se, si se toman las previsiones del lugar. Cero, mitigar el riesgo, porque hay una cosa clara. Señores, el tema de, del COVID se va a generalizar y se está generalizando en este país. Ya hay que comenzar a, a, a vivir, convivir con él. A aprender, Pero respetando, a el, país no se va respetando a el protocolo, respetando la, el la, la, las condiciones y la situación en la que estamos viviendo. Entonces, ADP, lo que debe hacer todos los profesores y desde la escuela... Colaborar, colaborar. Oye, desde antigo. la escuela, hacer esas demandas. Cuando una escuela, un profesor, un, un conglomerado de profesores, llegue a una escuela pública... Y encuentre que hay debilidades en la aplicación de ese protocolo que garantiza ese, eh, la no expansión de, del virus. Entonces, desde ahí, luchan, pelean, se cierra la escuela, esa escuela. Van, Para obligar al Ministerio de Educación a, a que supla Y van a encontrar el apoyo de la sociedad internacional. general mundo y, y estos tipos de comentarios Pero a la, a no la va a, no a la, va a haber necesidad de hacer En la otra esquina hay una escuela que cumple con las condiciones y se esté dando clases Y aquí. cada profesor se convierte en un vigilante del proceso Porque claro, ayer Ranel no. iba a Pero desde universidad, su casa no un, va a controlar nada Un aliado un adiado no, claro. Víctor, ayer en el iba a la universidad me dice que hay una muchacha que comenzó a toser y la maestra se acercó, le dijo: Mira, esto tiene. Y le hizo algunas asignaciones, hasta la prueba. Sí. ¿La mandó? Perfecto. Pero y, no, no, hay que, no hay que. Váyanse a su casa todos. No hay clases. A ella. No. Y ni siquiera, a depenis ni siquiera le dijo al profesor, a los niños: Váyanse a su casa. Nosotros no vamos para la escuela. ¿Ya? <risa> bueno. Antigua, yo no quiero que usted eh, termine esta sección. Recuerde que el jueves pasado dejamos algo eh, en uh -huh. Q. Ahora no lo vamos a agotar a profundidad, pero sí eh, unas pinceladas. Yo quiero que usted me dé su opinión porque ya a final o a principios del año que viene, eh, de hecho nosotros los cuatro, los cuatro años pues, eh, pasan las elecciones y al día siguiente seguimos en campaña, seguimos en política. Ya está por venir lo que es la renovación interna del Partido Revolucionario Moderno. Elegir, verdad, si es que así se da, nuevas autoridades que van a dirigir el partido en el gobierno Y abrirle el camino a la reelección eh, entonces, entonces yo quisiera que Antigua me, me dijera Sobre los los candidatos Que van a terciar en esa contienda interna del PRM Donde ya, aunque no de manera oficial Pero se, se comenta ¿Pero aquí que, en San Francisco? No, no, no, en, el, en, el, ah, pa país, en el, país. el país Se comenta de que va a aspirar de nuevo Paliza Que es el presidente actual del PRM Podría estar aspirando Eddie Olivares, <coughs> quien es... Eh, Guido Gómez. ¿Verdad? Y Guido Gómez. Son a esos, la presidencia. A la presidencia del PRM. A dirigir el PRM. Eh, ah, a dirigir el PRM. Ajá. A la presidencia claro, del PRM. estoy hablando de la, de ah, okay. la renovación dirigencial del ah, okay. PRM. Sí. Con la contienda interna que ya está aquí. Que es un, es un tema que ya viene, porque ya eh, llegó el tiempo y por ley deben comenzar ya a hacer esos apretos. Mira, el, el, el partido Social moderno tiene que resolver el problema con el gobierno, la, eh, estrechar aún más la relación gobierno partido, aplicar la, la no la tesis sino la, la el mercadeo que la, la frase mercadológica de Salvador de Blanco que iba a gobernar con un pie en el partido y un pie en el gobierno, en el palacio. No sé cómo se iba a tricatar tanto, porque estaba lejísimo, uno okay. estaba en la independencia. ¿Está octavo, aquí dónde no? están los pies? ¿Los dos en el palacio Los dos están en el palacio. En el palacio. El palacio. O, o, o es manco el partido. Okay. Eh, en el sentido de, de, lo, de las exigencias de la base respecto cúseme, a participar cúseme, en el partido. para el aclarar gobierno. eso de manco. Y si es manco, el... el, el, el Digo, el manco los pies, yo no sé si, no. Se, si se puede decir okay. el término. Sí, supongo que es manco, porque ¿Por ¿Sí? todo el mundo entendió, es manco. ¿Dónde está el pie bueno entonces? No, lo que sucede es que hay una, de, eh, una desconexión eh, sutil, porque se ha sabido manejar muy bien, entre el gobierno y el partido, por el tema de que el gobierno no ha podido colocar a la grande mayoría de sus trabajadores partidarios en el gobierno. No han podido accesar a participar el gobierno. No ha... Entonces, habría que ver cuál sería la reacción de los miembros del Partido Revolucionario Moderno a la hora de elegir y par participar en un proceso de elección interno cuando los aspirantes, los tres que tú, que tú mencionas que aspirarían, eh, son funcionarios del gobierno de alguna manera. Eh, Paliza, el ministro administrativo de la presidencia, Eddie Olivares, no es per se pero, miembro de, del, del, del gobierno, pero, pero era un agente, un aspirante a la Junta Central Electoral apoyado no, por el gobierno. No tiene el uno de los poderes que tiene el PRM, que es el apoyo de Hipólito Mejía Domínguez. Tiene esto, entonces, habría que ver cómo en los próximos seis meses el gobierno logra, el partido logra hacer ese, ese engranaje. Entonces, en el caso de, en el caso el antiguo el de el que eso no sucediera, eso usted está diciendo, que debe resolver esa relación, gobierno-partido, estamos diciendo que si no se resuelve, entonces, Paliza no tiene nada que buscar. ¿Pudiera ser? Porque entonces Paliza aspiraría a reelegirse. No, a reelegirse, claro. Entonces, Dentro de los tres, que no es nada, lo que estoy diciendo no es nada oficial. Por eso yo te digo, lo que sucede es que si Paliza intentara, en esta situación en la que se entiende que él, persona, no ha podido resolver los problemas de, la, de los miembros de la base del partido para llegar al gobierno, porque él es el ministro administrativo de la presidencia. Perdería, porque la gente eh, no votaría por oye, él. Oye, el gerente general, el gerente general en una empresa pequeña, el gerente general del gobierno dominicano es Paliza. Uh -huh. Ministro sí. administrativo es el que nombra, es el que cancela, es el que paga y el que toda esa parte. Junto con el MAI, esa que, el que es, asunto, del es el interno. protocolo. Además, pues, todo si, lo que si, llega si, al presidente a, a través de la, si parte. la, sí. va, la, la parte administrativa. Sí, sí. Si las bases del partido no entienden que no, han, eh, no están participando en el gobierno, cerca de la convención, pudieran cobrarle a Paliza personas esa, esa desconexión que, que, que se ve entre el partido y el gobierno. Entonces, le pasarían yo, factura. Yo, le pasarían factura, que es lo que yo... Yo el sé quién, que va, yo quién va a ser el presidente del partido. ¿Quién va a ser? El presidente del PRM va a ser quien decida Luis Abinader e Hipólito Mejía Domínguez. Sí. Que son los primeros que tienen que ponerse de acuerdo para, para... Sí, pero hay una cosa, Víctor, que a partir de las elecciones del 2016... Aquí han comenzado a darse unos fenómenos eh, sociales que pueden dar y seguir dando susto. Mira, los candidatos a cargos electivos, se le acabó el tiempo, en el 2020 se le acabó el relajito de que por cuarto llegan. El candidato de un partido que crea que comprando gente y que porque tenga 100 millones de pesos para una campaña va a ser diputado, se va a Jota. Yo país. no te voy a decir, yo no te digo, oye, no te digo que es el partido que ha despertado y ha dicho, no, vamos a llevar el a los país. hombres honestos, trabajadores, serios. No, no, no, el partido no. Miembros, el, partido va, el partido cual que sea, los partidos van a seguir intentando imponer sus narco, de su, su, su, su candidato, eh, su millonario que compran posiciones. ¿Mm? Es lo, los candidatos que compran desde ahora son candidatos. Para luego renunciar, para comprar una, una, una fíjese, posición de fíjense que yo le mencioné ¿Mm? tres posibles candidatos: Paliza, Eddie Olivares Guido. y Guido Gómez Mazara. Y dejé a Va a ser el presidente quien decida, previo a ponerse de acuerdo, Hipólito Mejía Domínguez y Luis Abinader. Ni siquiera entra Giro, porque Guido es el que no tiene, la, no tiene mm. el apoyo de ninguno de los sectores. Mira, Pero ahí, puede ahí, que surjan hay, otros. Ahí va a venir todavía. una contradicción, ¿Eh? Víctor. Puede que porque, otros. oye, Hipólito Mejía tiene diría mi abuelo, metió entre los en sexos, en entre seis y ceja, que Carolina, su hija, tiene que ser presidente de la República. Uh -huh. Porque hija de él. Eso. Además de sus dotes de intelectual o lo que tú quieras, la condición es que es hija de él y tiene que ser presidente. Más un, cosa de los seres humanos. Entonces, si, Paliza, si, si es el candidato de, de consenso de Hipólito y Luis, me luce entonces que sería Eddie Olivares. Pero Eddie Olivares de Hipólito, con una presidencia del partido, pudiera maquinar, palanquear para una elección de Carolina como candidata a Eso la presidencia. Si si y ya fue. Luis está habilitado por el Partido Revolucionario Moderno como que puede aspirar a, a una elección. Eso es, si esa fuese la decisión, porque también el acuerdo puede ser el otro. Vamos a ratificar a paliza. Antiguo. No <risa> bueno, queda mucho por ver en los próximos porque Paliza meses. ha demostrado que puede ser tener alguna le, si, a, alguna claro, facilidad de no mover. Es que es que eh, paliza tiene una condición gelatinosa. Sí. Tú me entiendes que le permite eh, moverse según las circunstancias. Entonces, Pero tendría ¿cómo? que muy bien recompensar Entonces, las el, bases. El acuerdo podría ser ratificado. Pero debo ah, decirte estamos... que a, a las informaciones que manejo, el partido ha estado trabajando de cara al primer trimestre de, de, de este año 2022 en hacer esa conexión hacer ese acercamiento entre el partido y el gobierno para eh, lograr eh, satisfacer las demandas de los compañeros del PRM. Yo creo, yo creo que en definitiva tiempo, eso ahorita. se va a quedar igual como está para evitar cualquier situación que no inmanejable, antigua. Gracias una vez más por compartir con nosotros como cada joven este segmento de política a otro nivel.